este vídeo lo hago sin ASMR por dos motivos el primero por eh, bueno celebrar de alguna manera que he llegado a los 100 suscriptores cuando no pensaba que iba a llegar ni, ni a 20 y la segunda y seguramente la la más importante porque os quiero contar una pequeñita historia y, y pediros que lo hagáis vosotros también el, hoy es miércoles 23 pues el domingo eh, 20 Iba con mi novio por la, por la carretera, hacia su pueblo Y de esto que vimos un, un gatito en, en el arce, un, un bebé, un cachorrito Pero no podíamos parar en seco porque había coches y, y era una vía que ibas a, a velocidad Así que seguimos, dimos la vuelta donde pudimos y, y fuimos a buscarle fue encontrarle, parar el coche, cogerle y salir, porque por suerte no venían coches, pero iban a venir enseguida. Así que le cogió, me le, me le tiró la toma y, y ya le cogí yo. Y era un gatito muy muy chiquitito, una cosita así, negro y con una manchita blanca. Se movía, se movía bastante y, y no dejaba de maullar. Yo jamás he tenido un, una mascota que no fuera un pedo y mucho menos un, un gatito bebé y mucho menos abandonado. Con lo cual eh, mi conocimiento era... Era... ¿no? esa noche pues eh, le, eh, cuando llegamos a, a su casa le metimos en una cajita la arropamos e intentamos darle un poco de, de comida no, no tenemos comida para gato bebé así que lo típico de un poco leche caliente o, o agua templada con una jeringuilla y bueno no, no comía de quejaba y tal, y no comía se le caía todo por ahí bueno, a ver entendí que llevaría días sin comer era muy bebé, estaba muy debilita, así que dijimos que al día siguiente le íbamos a llevar al veterinario toda la noche no dijo absolutamente nada pero nada estaba hecho una bolita en su caja no dio guerra, a las 8 así eh, le movimos un poco a ver qué tal Y bien, él maullaba, él se movía, asomaba su cabecita por, por la caja y tal Me le metí en la cama conmigo y, y buscándome, o sea, necesitaba más calor Así que estuve con él un rato así dando calor y luego le, le devolví a su caja por miedo a que yo me durmiese y, y le aplastase porque no controlo cuando me duermo y él era muy chiquitín a eso de las 2 de la tarde le llevamos al veterinario nos dijo la chica que ese gato realmente tenía más edad de la que parecía tenía ya un mes como mínimo aunque parecía que tenía semanas porque estaba muy delgado, muy raquítico, muy, muy chiquitín y tenía pronóstico reservado. Le compré la caja de leche con leche en polvo, con su biberón y nos dijo no, no le coge temperatura, eso significa que está muy, muy por debajo de la temperatura de los gatos ellos deben tener entre 36 38 grados 38 más bien y un humano no tiene 38 salvo que esté enfermo así que eh, calentamos agua caliente en, en un brick de leche en una botella y le pusimos con una manta para que no fuese directo el calor y no, también nos dijo hasta que no coja calor no va a poder comer como tal porque no tiene fuerzas y ha perdido el, el reflejo de devolución de, de tragar no puede tragar vale volvimos a casa comimos y tal y hasta tres y media cuatro así cuando acabamos dije voy voy a hacerle el biberón hice el biberón y, y le empecé a dar nada eh, un biberón cae en gotas son gotas pero ya sumado a lo que le intentamos darle el anterior día lo que intentamos darle este día el gatón no tragaba y seguramente esas gotas se le fueron a, al aparato respiratorio yo eh, no, no lo sabía y, y ya mi novio le cogió y dijo no me gusta lo que está haciendo hacía movimientos raros echaba la cabeza para atrás dice se está ahogando le intentamos hacer una La, la típica maniobra de, de reanimación como pudimos con los dedos, insuflándole, le, le estuve insuflando al gato, pero cuando ya están los pulmones eh, no puedes hacer nada, no puedes sacarlo ahí. Y se nos estaba muriendo ya. No, no había mucho que hacer. Así que, le, le cogí, me lo guardé aquí, para ver si, con, con un poco de calor y tal, y seguía maullando raro, y bueno, ya, ya no me maullaba, ya hacía sonidos raros. Y se movía muy, muy poquito, no, no tenía ni fuerzas de quedarse en pie, no movía las partes traseras ni, ni la pata delantera, nada. Y me le quedé así hasta que ya ya no, ya no le oí moverse, no le oí ni ningún ruido. Le toqué la cabecita y, y se murió, ya, ya se había muerto. Me da pena porque por mi desconocimiento seguramente no, no lo hicimos bien. Y si hubiera sabido cómo actuar de otra manera, a lo mejor el gatito pues, pues seguía vivo. O, o no, que, que si a lo mejor era de morirse se iba a morir. Pero siempre me va a quedar la cosa de lo tenía que haber hecho. Seguramente si ese día no lo hubiéramos rescatado de la carretera hubiera muerto atropellado como miles de gatitos cada día o hubiera muerto de frío porque hacía frío ese día y creo que luego llovió o llovió al día siguiente y bueno, mi chico me dice que, que al menos murió con nosotros y no murió atropellado ni solo ni... Ni muerto de frío, pero me da mucha pena. Así que si sí, por lo que sea vuelvo a encontrarme otra situación así, creo que ya sé cómo reaccionar. Y si vosotros veis esto o conocéis a alguien que, que le pueda pasar esto, si encontráis algún gatito, gatito perrito o cualquier animal que, que veáis que se puede morir solo porque es muy chiquitín, Cogedle. Cogedle. intentad cuidarle lo mejor que podáis, si os le podéis quedar, genial, si no os le podéis quedar, le, le podéis poner en, en redes sociales, en alguien que conozca otro alguien, un amigo, un familiar seguro que hay alguien que se lo quiere quedar pero ayudarle a a salir adelante lo mejor que podáis. Si no podéis, como en mi caso, pues se ha hecho lo que se ha podido. Pero al final no deja de ser un ser vivo, bebé. Los gatos grandes callejeros ya saben cuidarse solos, no hace falta eh, que vayas a por ellos. Saben defenderse, saben buscarse su comida. Pero un cachorro es muy difícil y más si está solo y no tiene a su madre. Y esto es lo que quería compartir hoy. No es la manera más feliz de festejar los suscriptores que tengo, pero ahora mismo es la más sincera que, que puedo grabar. Y si sirve a alguien o algún animalillo que esté por ahí, pues me haría muy feliz, la verdad. Así que eh, salvad todo lo que podáis porque aunque no podáis tenerlo, os vais a sentir muy muy bien sabiendo que habéis salvado a un animal de, de una muerte segura al menos por unas pocas horas más. Muchas gracias por, por ver, por los que me seguís, por todos los comentarios que dejáis, que los leo todos.